Y ya llegó el momento, el momento de ella, el momento de hablar de los alimentos, por eso nos vamos a la lupa. En la lupa, hoy claves útiles, alimentación segura y saludable. Pero cuando hablo de En la Lupa, estoy hablando de la ingeniera Alejandra Garro, a quien le damos la bienvenida a la tarde del Magazine. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Cari, muy bien, yo y vos, ¿cómo estás? Muy bien, acá esperándote como todos los lunes, ¿no? Creo que ya tenés un grupo de fan, Ale, <risa> bueno, Sí. Bueno, así me gusta, para aprender, los lunes para aprender. Tal cual, arrancamos la semana aprendiendo de los alimentos, ¿no? De esto, tan importante. de los alimentos, exactamente. Y la idea es eh, aprender un poquito más en eh, general, digamos, un poquito más allá de lo que se suele escuchar normalmente. Hoy traje un concepto que reúne varias ideas y que es novedoso. Es una actualización de la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria para ponernos más al día de aquella vieja pirámide. ¿Te acordás la pirámide donde nos mostraban eh, sí. los consumos adecuados en la base? Eh, como era un bloque más largo, aquellos productos que se encontraban en la base se entendía que son aquellos que tenemos que consumir en mayor cantidad. Y así, a medida que íbamos subiendo, los bloquecitos se hacían cada vez más chicos, por lo tanto, esos alimentos estaban indicados en la dieta. Cuando digo dieta, me refiero no a la dieta restrictiva de un régimen para bajar de peso, no, cuando yo digo dieta, me refiero a, a lo que como todos los días. ¿eh? Eso para mí es la dieta, aquello que, que es el conjunto de alimentos que, que yo consumo a diario. Bien. Entonces, este, indicados, decía, en la dieta, todo el grupo de alimentos, pero bueno, en, en función de, a más chiquito era el bloque, menos, menos cantidad estaba indicada. Ese, ese um, gráfico, que la verdad es, se, se entendía bastante bien, ¿no es cierto? Estábamos todos bastante habituados a la, a la pirámide. En Santa Fe luego lo reemplazaron por un óvalo, y ahora uh -huh. lo reemplazaron por otro que incluye eh, no una alimentación solamente saludable como era la pirámide, la pirámide, la, la pirámide nos mostraba una alimentación saludable, equilibrada, en cantidad de nutrientes. Bueno, este nuevo concepto incluye también una alimentación que además de saludable, ha de ser segura. Lo traigo justamente porque viene a colación de lo que veníamos charlando eh, no el lunes pasado, sino el anterior, de condiciones de higiene en nuestra cocina. ¿no? Entonces, este, este, este nuevo concepto viene a mostrar que además de la cantidad de nutrientes, bueno, es importante que toda la población tenga acceso a una alimentación que sea segura. Que sea producida con, con prácticas sustentables y que llegue a mi mesa un producto que, que, que es primero seguro y que además se corresponde con lo que culturalmente... Yo estoy acostumbrado a comer, ¿m? porque, eh, a ver, nosotros estamos en una cultura donde algunos alimentos no son tan usuales, entonces tal vez ese alimento, bueno, no, no me viene ningún ejemplo a la cabeza, ese alimento, no sé, maracuyá, digo, eh, a lo sí. mejor no, digo, digo cualquier cosa por decir, ¿no? esto que, que se entienda bien es solamente un ejemplo que casi no es real. Que el maracuyá cubriera todas nuestras necesidades. Sí, claro, pero no, no es algo a lo que nosotros estemos habituados culturalmente. Entonces también es importante el acceso a alimentos de ese tipo. Entonces digo, cantidad, calidad, el tipo y que sean seguros. Entonces este gráfico incluye todo, a modo de resumen, lo que más o menos venimos charlando hasta el momento. Y si querés lo comparto, Cari, ¿te parece? Por favor. Y me parece muy interesante, porque es verdad lo que decís, hay muchísimo, por ejemplo, el jengibre. Bueno, ahora está como la gente aceptando el jengibre, pero tiene un montón de propiedades interesantes como para usarlo dentro de las comidas y todo, y que Exacto. no sabemos, y esto, ¿es seguro? ¿No es seguro? ¿Para qué es seguro? ¿Para qué me sirve para mi organismo? Así que, muy interesante lo que trae Vemos el gráfico, vamos, Ale. Vamos a ver cómo es este gráfico. A ver, vos me decís si, si se ve bien, Cari. Perfecto. Ahora sí. se ve perfecto. Muy bien. Este dibujo central es lo que antes era la pirámide. Vamos a este, ¿no? ¿Se ve que yo muevo el cursor, Cari? Sí, se ve. Vamos a este sector. Miren... Eh, la porción más grande está constituida por las frutas y las verduras, igual que como era en la pirámide, ¿no? Entonces, a más grande es el tramo, mayor es la cantidad de los alimentos que están aquí dentro, eh, que tienen que formar parte de mi día. Entonces, frutas y verduras, un montón. El segundo grupo de importancias, no sé si se ve, son los cereales. No sé si se ve el dibujito, se entiende bien, pero es, es pan, arroz. Cuando digo cereales, no digo cereales para el desayuno, ni la barra de cereal. Digo cereales, arroz, trigo, mijo, avena, y todos sus derivados, pastas, pan, bueno, otro, otros panificados, ¿sí? esos también están en un, en un área importante, fíjate, bastante importante el lugar que ocupan. ¿Por qué? Porque son los que me aportan a mí la energía para transitar el día. Siguiente grupo, un poco más chiquito, eh, lácteos, lácteos, quesos, un poco más chiquito, carnes, eh, ves, incluye carnes blancas, carnes rojas, dentro de las blancas, pescado sí. y pollo. Un poquitito más chiquito acá, tenemos grasas y aceites. A ver, acá qu eh, quiero que esto se entienda bien. No es que es chiquitito porque no es importante consumir aceites y de buena calidad consumir los omegas, por ejemplo, que encuentro en el, el aceite de oliva, en la fruta seca, en las semillas, sí que es importante, es re importante, pero con poquitito alcanza. ¿Me estoy explicando bien, Cari? Perfecto, perfecto. Es eh, esto, ¿no? En, en la porción, como vos decís, con poquito alcanza. Pero me quedo con esto, ¿vale? En, en el momento de elegir un aceite, ¿no? Eh, esto que, que decimos, ¿no? El omega. Eh, ¿Qué importante es? A veces es menos, por total vas a consumir menos si la sabes administrar, pero sé que sale más caro. Pero lo importante es tener una buena calidad de aceite. Es fundamental. Mira, eh, lo de más caro es relativo. Yo siempre lo comparo con la gaseosa. ¿Cuánto nos sale una botella de gaseosa? ¿Cuánto nos dura? ¿Cuánto nos sale una botella de aceite? ¿Cuánto nos dura? Y ni hablemos si lo llevamos a qué beneficio nos aporta, ¿no? La gaseosa cero, ninguno, más que el placer momentáneo de consumirlo. Y un buen aceite a, aporta estas grasas, las buenas, los omegas o insaturadas que también se llaman, que son fundamentales para nosotros. Lo mismo pasa con la fruta seca. Sí, yo sé que el costo por ahí, nueces, almendras, especialmente ahora, está un poco inaccesible, pero ¿cuánto vale un paquete de papas de tipo las lais, por ejemplo? ¿Cuántas almendras claro. me compro con eso? Siempre hacer este parangón, no para volverse un fanático, porque en, creo que en uno de los primeros encuentros yo decía de la importancia también de disfrutar del alimento, de compartir en familia, ¿no es cierto? Bueno, si yo tengo el sábado a la noche un encuentro con, con mis amigos, cuando se pueda, eh, no voy a ir con una bolsita de almendras, llevaré un, una gaseosa y un, pa, un paquete de papas light, ¿no es cierto? Pero, pero el lunes ese mismo gasto lo puedo hacer en otra cosa que, que, que me aporte ahora nutrientes. Siempre hay que ser este, equilibrados, ¿no es cierto? Porque mira, acá el grupo chiquito, el rojo, este sí, ¿ves? Dulces, tiene ahí la, las opciones dulces, ahí de hecho aparece una gaseosa. Este está chiquitito porque, eh, bueno, eh, son opciones para darse gustos, digamos, para de vez en cuando. Está contemplado hasta eso en esta nueva en esta nueva imagen. ¿Y qué tiene también el agua, la hidratación en la vieja? Pirana, está en el centro, es fundamental el, centro, fundamental el agua. Fundamental el agua. Eh, esto que dicen que somos el 80% agua, bueno, depende de lo que miremos, pero más o menos el 80% es real, ¿eh? es real. ¿De qué piensan ustedes que, que está hecho eh, bueno el líquido que tenemos entre hueso y hueso en las articulaciones, el globo ocular? Hay agua en todas partes y si nosotros no la administramos, el cuerpo tiene que hacer esfuerzos para rescatar el agua que encuentra en una manzana, en una berenjena, ir sacando así de a poquito y reteniendo lo poco que encuentra si yo no se lo doy. Entonces es fundamental para, para transportar nutrientes, para eliminar desechos. ¿Cómo hace el cuerpo para eliminar desechos? ¿Con agua? ¿Para regular la temperatura? la sudoración, por ejemplo, interviene el agua, Esto me parece un acierto inmenso, que esté la hidratación en el centro, por favor, algún día vamos a hablar de hidratación exclusivamente, ocho vasos diarios mínimo. ¿Qué más tiene este gráfico? Vean, actividad física, acá arriba, con un más, más actividad física, menos sal, vean, importantísimo, más, actividad física, no quiere decir... Ay, más actividad física no quiere decir convertirnos en un ¿eh? no, no, no, no hace falta prepararse para ir a competir a ninguna olimpiada ni nada. Lo suficiente para moverse un poquito, para activar la circulación, para oxigenar, con eso estamos. No hace falta eh, convertirse en un fanático que empieza en un lunes con toda la pila puesta, y se exigen, después terminan de desgarradas, contracturadas, a las dos semanas dejaron. No, lo mínimo, y, y de disfrute, ¿eh? hay un montón de opciones ahora, antes teníamos poco, ¿viste, Cari? O ibas a correr, o ibas a un gimnasio de, de, de pesas, o ibas a jugar al tenis y mucho más no había. Ahora, gracias a Dios, se abrió mucho el abanico de posibilidades de actividad física, hay para todos los gustos, hay actividades nuevas, modernas, hay para todos los gustos. ¿Y qué más? En el círculo eh, exterior, vean, acá viene eh, lo que yo les decía, que el alimento sea, además de nutritivo y, y, y todo lo que ya vimos, que sea seguro. ¿Qué quiere decir? Vean, acá en rosa, elegir agua y alimentos seguros. Todo el mundo tiene que tener acceso a agua potable. ¿eh? De nada sirve que yo tenga esta hidratación en cantidad, digamos, eh, cubierta, si en calidad, esa agua no, no es segura para el consumo. Lo mismo el alimento, ¿no? Lo mismo el alimento. Cocinar completamente, vean, vean cómo agregan pautas de seguridad para nuestra cocina. Cocinar completamente, quiere, sobre todo para carnes y huevos, ¿no? Quiere decir superar los 60 grados. Esto es bien conocido, Es ¿cierto? Que el huevo no tiene que quedar crudo. ¿Esto ¿Por qué? Para superando los 60 grados, yo me aseguro que eliminé la carga de bacterias patógenas que podía haber dentro del alimento. Esto es, cualquier microorganismo que podía originarme enfermedades, luego de los 60 grados, muere. Entonces lo tengo que cocinar completamente. ¿Me gusta la carne jugosa? ¿Qué va a hacer? Hay que cocinarla, porque completamente quiere decir, eh, en, lo, en la, en la eh, corteza y en el centro también también cuidado acá cuando descongelan la, la carne del freezer y la, la cocinan ahí medio a los apurones cuidado que el centro se aseguran que esté bien cocido por encima de los 60 el que tiene termómetro. acá, sí, acá hago hincapié porque mucha gente descongela no y va al horno por ejemplo la, la carne todo eso es bueno o hay que dejar el proceso de descongelamiento fuera o antes de cocinar? Como, ¿Qué es mejor? Porque gracias ahí hay un mito. Gracias por la pregunta. Me voy a enfocar en, en esto. Las bacterias patógenas que están en el alimento viven eh, entre los 5 grados centígrados, más o menos, y los 60. Ahí viven felizmente y a, a, a viven y se desarrollan, y a mayor carga bacteriana, o sea, si se desarrolla, se multiplica la bacteria, a mayor carga bacteriana tiene el alimento, más chance de enfermarme. Entonces, yo me tengo que mantener por fuera de ese rango. Es decir, por encima de los 60, cocinando bien, o por debajo de los 5. No le tengo que dar lugar a que crezcan. Entonces... Eh, la, eh, para descongelar, las sugerencias Descongelen dentro de la heladera Que tiene menos de 5 grados Se va a descongelar igual ¿Va a demorar más? Sí, se tienen que acordar con un poquitito de antelación Del día anterior, bajarlo del freezer Y ponerlo en la heladera Pero nunca, jamás Jamás dejar descongelar a temperatura ambiente Porque, ¿qué, qué temperatura tenemos hoy acá? No sé, 10 grados, 12, 13, 15, sí. no sé estamos dentro de la zona de peligro, estamos entre los 5 y los 60, entonces no, lo dejo de descongelar dentro de la heladera, es decir, a menos de 5, y luego cocino a más de 60, entonces me aseguro de eliminar la carga bacteriana. ¿Ves? Acá el, el siguiente sector era enfriar a temperatura segura. ¿eh? A ver, temperatura segura es siempre menos de 5 grados, yo... Este, Cuidado con estas heladeras que a veces están eh, como exhibidores en los, en los comercios, que están así como, como sin, sin cubierta, que están así expuestas, quiero decir. Bueno, cuidado, cuidado. Yo en mi experiencia he encontrado mucho de esa heladera por encima hasta de los 8 grados. Cuidado. Eh, separar, eh, separar evitando la contaminación cruzada, esto que quiero decir, si yo hago ya lo cociné, ya maté, la, la bacteria patógena, porque ya pasé los 60 grados, cuidado de que no se me mezcle en la misma tabla, o dentro de la misma heladera, con algo que todavía no cociné, es decir, que, que puede tener carga bacteriana. Eso es la contaminación cruzada. Eh, y por último, mantener siempre la higiene, que un poco hace referencia al lavado de manos, y todo lo que estuvimos hablando la, la otra vez. Pero... Esto, sobre todo, yo lo quería traer, Cari, para anexar esto, ¿no? Esto de la temperatura, que todavía no lo habíamos conversado. Eh, no sé si fui clara o si se te dispara alguna pregunta más al respecto de las temperaturas. No, no, eh, fuiste bastante clara. Lo que pasa es que hay a veces, por ejemplo, donde se dice eh, para que se cocine mejor y a gusto hay que dejar, por ejemplo, un pechito de cerdo fuera de la heladera, en el horno, para que después los ingredientes, eso lo usan mucho los cocineros, ¿no? Como para marcar la mercadería, pero por lo que vos estás diciendo, no lo veo que eso sea compatible con el, el tema de, de, de los alimentos y la importancia de las bacterias. Entonces, me quedó más que claro esto, hay que descongelar dentro de la misma heladera. Dentro de la misma heladera y no mantener alimentos a temperatura ambiente. De ningún tipo. Te pongo un ejemplo eh, típico. ¿Dónde se exhiben las empanadas en los locales de venta? Fuera, por lo general. Afuera. ¿Qué temperatura hace afuera? En verano ni hablemos. 30 grados. Estamos en una temperatura, bueno, para la bacteria y la ideal. Yo te dije que ellas crecen entre 5 y 60 y vos la dejar a 20, 25, están felices. Se van a multiplicar, cada 20 minutos se duplica, se duplica. Tengo, tengo 10.000, dentro de 20 minutos tengo 20.000. Y así, y así, y así. Claro, llega el momento que yo lo tengo que consumir, bueno, mi sistema inmune tiene una capacidad limitada. Para, digamos, esta es la bacteria, viene una célula de mi sistema inmunológico, ping, la atrapa y me salva de enfermarme. Bueno, pero tenemos limitado eso. Si la carga bacteriana es excesiva, el sistema inmunológico se ve desbordado, vamos a decir así, y, y termino eh, con una enfermedad, eh, una ETA, que yo les contaba el otro día, enfermedades transmitidas por alimentos, que muchas veces se adjudican a otras cosas, y solamente tienen que ver con prácticas equivocadas, como el incorrecto lavado de manos, y repasadores, y esponjas, que charlamos la otra vez, y con la temperatura. Eh, otro ejemplo un poco polémico son los huevos, este, bueno, siempre este criterio, más de 60 menos de 5, para menos de 5 heladeras, no hay otra, y para más de 60 me aseguro de cocinar bien, sobre todo en el centro, las piezas que son grandes en el centro se aseguran, el que tiene un termómetro pincha carne, espectacular, que son estos que parecen como una virome, que yo los puedo clavar así y mido en el centro, y si no, bueno, es más vale pasarse un poquito a, a quedarse corto, pero esa es la sugerencia sí, bueno. del la verdad que, que muy interesante y, y este aporte ¿no? eh, de las temperaturas eh, en los alimentos que es fundamental y esto bueno que trajiste del aceite, de, de las fibras, de cómo tenemos esta pirámide, pero cómo la empleamos, porque esto es lo que hablábamos antes, teníamos una pirámide pero no nos faltaba el círculo, ¿no? cómo emplear todo lo que estaba dentro de la pirámide. Así que me parece que este círculo aportó mucho, Ale. Aporta mucho, habla de una alimentación mucho más integral, que también tiene en cuenta la actividad física, también tiene en cuenta la hidratación y las prácticas de higiene. Porque en verdad la alimentación es eso, es una combinación de un montón de factores, sociales, económicos, culturales, psicológicos, este, bueno, culturales a, a, en cuanto al hábito, a, a las costumbres, a los mitos. Entonces la alimentación es en verdad un, un conjunto complejo de cosas y esto viene a, a representar ese conjunto que me pareció que estaba muy interesante para que vean por dónde va la actualización en el campo alimentario. Me encantó. Bueno Ale, muchísimas gracias. Obviamente que seguimos esperando todos los lunes para este aporte tan, tan lindo que haces para los alimentos ¿no? y llevar una vida sana. Gracias Calle, gracias a todos. Y si alguien quiere dejarnos en las redes algún tema que le gustaría que abordemos, que toquemos, que traigamos información, con mucho gusto lo vamos a recibir también. Esperemos que así sea, que escriban, que se, que claro. se animen. Que se animen valientes. Tal gracias. cual. Chau, Ale, gracias. gracias. Eh. Así pasó en la lupa Alejandra Garro, quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Ya venimos, no te vayas.